Drone diatón Roma F5 Este drone está equipado con una controladora de vuelo Mamba F722 y una VTX Mamba Ultra de 1W. Cuenta con una cámara Runcama Poenix 2 y sus motores, también de Mamba, son unos TOCA 2306.5 de 2450 kB. De este dron se tendría que destacar que, por su reducido precio de mercado de alrededor de 300 euros, va equipado con un BASER y GPS. Vamos a verlo. Buenas a todos, hoy estamos aquí para mostraros el nuevo dron que nos ha llegado. Este dron es un Diaton Roma F5. Eh, nos ha llegado con esta caja bastante simple como podéis ver no, está... no tiene muchos detalles que digamos. Vamos a ver cómo es. Lo primero que nos encontramos es este componente de aquí que básicamente es la esquema eléctrica que nos indica cómo tenemos que conectar otros componentes a la placa de vuelo. En, este, en nuestro caso concretamente nos irá muy bien porque nuestra versión de dron va sin receptor. Por lo tanto, os tocará instalarlo. Lo siguiente que nos encontramos son estas hélices. Estas hélices son hélices de 5 pulgadas ETIX S5. Lo siguiente que nos encontramos es este cable USB. Que principalmente es para poder configurar el drone. También podemos ver aquí esta bolsa, que parece bastante completa. Vemos aquí un strap, vemos aquí esto parece ser el receptor de vídeo, algún cable adicional, más tornillería... Básicamente son componentes para terminar de armar el dron, que como podéis ver, que ya se empieza a vislumbrar en el fondo, se tienen que instalar cositas. Aquí, al lado, Podemos ver lo que parece ser la montura para poner la GoPro. Hostia, me extraña bastante la decisión que han hecho. Parece bastante endeble. Yo no confiaría a mi GoPro a estos enganches. No sé si están impre impresos con una tecnología de impresión 3D de resina. Cosa que aún sería peor. O, hay, o es inyección. Pero yo de esto no me fiaría mucho. Finalmente tenemos... Esto de aquí, que parecen ser eh, cambios para las partes del dron. Han tenido el detalle de ponérnoslas, aunque yo pre habría preferido que me hubieran pasado los archivos para poderlas imprimir con la impresora 3D. Ya que, como sabéis, en el freestyle es bastante común romper alguna que otra cosa. Bueno, y finalmente tenemos aquí el dron. Con cuidado... No queremos romperlo antes de utilizarlo. Desde luego es una buena pieza. Si os parece, lo armamos y vamos a ver cómo vuela. nos hemos dirigido en medio de ninguna parte para poder probar el dron lo primero que vamos a hacer será un vuelo general para que el piloto nos diga qué tal son sus sensaciones si todo va correcto lo que haremos será meternos en medio del bosque de esta forma probaremos qué tal se maneja vamos allá El piloto me ha dicho que el dron se controla de maravilla y que no hay ningún problema en tema de interferencias ni nada, por lo tanto, procedemos a la diversión, ¡vamos! Ya estamos aquí, gente. Han pasado varios días desde que hicimos las pruebas y, como pudisteis ver, al final del vídeo tuvimos un accidente. En ese momento pensamos que era a causa del VTX que nos estaba dando pérdida de señal, pero cuando lo llevamos a un taller detectamos tres defectos de fábrica. Defectos que, en mi opinión, se podrían haber evitado si hubiera pasado un correcto control de calidad. ¿Cuáles eran esos defectos? Primero nos vino una cámara defectuosa, que cuando se sobrecalentaba nos cortaba la imagen. Luego nos vino un píctel defectuoso, que a los 200 metros ya nos estaba dando problemas de vídeo. Y finalmente el GPS, que nos enviaba la información de forma retardada, y encima al hacer el return home, iba para el otro lado. Vamos, ¡un desastre! Llegados a este punto del vídeo, voy a dar una evaluación al dron. Y a este dron le voy a otorgar una puntuación de 6 puntos. ¿Cuál es el motivo de esta puntuación? El dron, en temas de calidad-precio, es excelente. Y sí que es verdad que una vez reemplazado las partes defectuosas, el piloto está encantado con el dron. No obstante, no puedo aconsejar que os compréis un dron, el cual ha venido con tantos defectos de fábrica. Por eso le doy la puntuación de 6. No se merece un suspenso, porque si os viene bien, es muy buen dron y se podría llegar a merecer hasta un 8. Pero en mis condiciones, esa es la nota que se merece. Ahora al final del vídeo os voy a dejar unas imágenes con el dron ya con las piezas cambiadas para que veáis lo bien que va. Nos vemos en otra ocasión.